Gallito de Ciénaga habita en humedales, lagunas, ciénagas y ríos de cauce lento. Es una de las especies más comunes en cuerpos de agua dulce. Tiene dedos muy largos que le permiten caminar sobre la vegetación. Su nombre, jacana, deriva de los términos tupíes, yacenana o yahana, que eran utilizados para referirse a una ave acuática muy ruidosa. Mide de 21 a 25 centímetros, los machos pesan de 88 a 119 gramos aproximadamente, y las hembras de 140 a 151 gramos. Presenta pico amarillo con escudo frontal bilobulado de color rojo y carúnculas laterales del mismo color. Sus patas son largas, con dedos también largos, ambos de color verdoso. Su cabeza, cuello y partes inferiores son negros. Presenta el centro de la espalda y gran parte del ala cerrada de color castaño marrón. Sus plumas de vuelo son de color amarillo, verdoso, pálido, con puntas cafés, oscuras o negras. Los bordes de las primarias más externas también son negras. Al igual que las cobertoras primarias, el álula y el área carpal. También presenta un espolón carpiano de color amarillo. La hembra es un poco más grande que el macho y generalmente presenta un tono azulado a lo largo del borde superior de sus carúnculas. Los inmaduros son cafés por encima con la coronilla y la nuca negruzcas, blancos por debajo, con pico café y escudo frontal rosa, lista ocular blanca y lista postocular negra. Inconfundible gracias a combinación de patas largas, pico amarillo caruncolas rojas y remiges de color amarillo, verdoso, prominentes en vuelo. Los inmaduros podrían como dice, con alguna realidad, pero se distinguen fácilmente por cabeza estriada y dedos largos. Se encuentra desde Panamá hasta el sur de Brasil y el norte de Argentina. En Colombia se encuentra hasta mil metros de altura sobre el nivel del mar, desde límites de con Panamá hasta el extremo oriental de La Guajira, y desde allí hasta el sur hasta el alto valle del río Magdalena, también en los valles medios y altos del río Cauca, al oriente de los Andes, se encuentra en el noroeste de Arauca y desde el norte de Santander hasta Caquetá y Baupés y al suroriente de Amazonas. Habita en humedales con buena cobertura de vegetación flotante y emergentes. Se le encuentra en Senegal, lagunas y ríos de cauce lento. También utiliza cuerpos de agua poco profundos y pastizales adyacentes a estos.